Las 9 y 34 minutos de la mañana, nuestro invitado hoy en Boulevard, en Radio Euskadi, es eh, Arcaiz Rodríguez, secretario general de Sortú. Egunon. Egunon. Eh, la noticia del día es lo que ha ocurrido esta noche en Mercedes. La plantilla ha dicho sí a ese acuerdo eh, comité eh, con dirección. ¿Cuál es la, la valoración de, de Sortú en ese acuerdo? Bueno, eh, nosotros eh, venimos planteando una triple, triple re reflexión ¿no? estas últimas eh, semanas eh, en relación a este conflicto laboral que creo bueno, pues es de, de aplicación también ¿no? eh, ante bueno, eh, esta noticia ¿no? de, del resultado de esa, de esa votación y, en definitiva, del eh, bueno, respaldo ¿no? mayoritario a ese preacuerdo sobre la renovación del, del convenio. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, hemos venido manifestando y creo que hoy toca... Eh, bueno, eh, corroborar ¿no? esta, esta reflexión, esta tesis, y es que eh, si en Mercedes, ¿no? eh, bueno, los y las eh, trabajadoras han obtenido lo que han eh, obtenido, ha sido gracias eh, a la lucha, ¿no? gracias eh, a la lucha y gracias eh, a todas esas eh, jornadas de movilización y de huelga que han venido llevando a cabo estas eh, últimas semanas. ¿no? En segundo lugar, eh, la segunda reflexión, qué duda cabe que es positivo, que finalmente vaya a materializarse ¿no? esa inversión de 1.200 millones de euros eh, anunciada por la dirección de la empresa y eh, más aún eh, si atendemos eh, al hecho de que bueno, esa inversión eh, por lo visto va dirigida a eh, facilitar ¿no? la producción del eh, vehículo eléctrico y es sabido que la electrificación ¿no? del transporte pues, es uno de los eh, retos eh, aparejados a la transición eh, energética y en definitiva bueno, pues, eh, una necesidad para acometer ¿no? eh, la, la emergencia eh, climática. Eh, en cualquier caso, en este punto hemos sido eh, muy críticos ¿no? y somos muy críticos con la actitud de, de la dirección de la empresa, ¿no? porque entendemos, bueno, ha utilizado o ha tratado de utilizar, ¿no? eh, digamos, esa inversión como elemento de, de presión e incluso de, de chantaje ¿no? eh, hacia la clase trabajadora, vinculando eh, esa inversión a la aprobación o no, eh, bueno, pues de, de las propuestas que ha venido eh, manejando y, y haciendo, ¿no? Eh, decimos que para cuando eh, Mercedes eh, anunció esa inversión es porque la misma eh, era y es eh, rentable. Eh, esta empresa el año pasado obtuvo 62 eh, millones de beneficio y repartió en dividendos nada más y nada menos que 265 millones. ¿no? Por lo tanto, es una empresa cuya rentabilidad está toda eh, fuera de toda eh, duda eh, y por lo tanto nos parece eh, que no ha sido de recibo el tratar de chantajear, como he dicho, a la plantilla pues, con la no realización eh, de esa eh, inversión, en caso, repito, de que no eh, se hubieran aceptado ¿no? determinadas eh, bueno, exigencias. ¿no? Eh, y en último lugar, eh, de, constatamos, eh, bueno, tristemente, ¿no? que una vez más eh, los responsables institucionales ¿no? de esta parte del país eh, han estado bastante más cerca de la dirección de una multinacional que, como he dicho, pues está obteniendo grandes beneficios ¿no? gracias eh, al esfuerzo, el sudor, el sacrificio ¿no? de trabajadores y trabajadoras de este país que de esos eh, trabajadores y trabajadoras. ¿no? Los trabajadores pierden con este acuerdo. No, entiendo que los trabajadores eh, ganan, pero probablemente no todo lo que se merecen y no eh, todo lo suficiente. ¿no? De ahí eh, que insista, ¿no? eh, que duda cabe, que la inversión es eh, positiva, pero somos de la tesis de que esa inversión eh, se hubiera llevado a cabo eh, en cualquier caso, ¿no? y de que lo que ha tratado de hacer eh, la dirección en eh, colaboración eh, y con el respaldo, eh, como he dicho, ¿no? de los principales responsables institucionales de este país, pues, ha sido eh, apretar, ¿no? presionar eh, a la plantilla bueno, pues, para que eh, ganaran digamos eh, lo menos posible, o dicho de otra manera, para que ganara eh, lo máximo posible eh, pues la dirección de esta, de esta multinacional, ¿no? que como digo, viene obteniendo grandísimos resultados eh, durante todos estos eh, últimos años y está repartiendo ¿no? en beneficios, pues cantidades, a nuestro modo de ver, eh, obscenas. ¿no? ¿Se puede hacer una lectura de, de una victoria de unos sindicatos frente a otros? Bueno, yo creo que en definitiva eh, es la plantilla, ¿no? En, en su conjunto, ¿no? la, que, la que gana, repito, gracias eh, a la lucha y el sacrificio de, de todos estos eh, meses. ¿no? Sin él, que duda cabe, que muy probablemente ¿no? este convenio hubiera sido eh, peor, no eh, mejor para la dirección de la empresa y sus intereses eh, privados y corporativos, ¿no? pero peor para la, para la clase trabajadora. ¿no? Entiendo que mediante la lucha, y gracias eh, a la lucha, es eh, el conjunto de la plantilla y, en definitiva, eh, la clase trabajadora quien gana porque este convenio de ¿no? eh, Mercedes pues va a establecer eh, digamos, eh, también una especie de, de, de referencia ¿no? eh, mm. de cara a todo el sector industrial de Araba y de más allá. Y por lo tanto, repito, lo obtenido eh, gracias eh, a esa lucha pues también va a, a servir eh, a otros y a otras. ¿no? Cuestión distinta es eh, cuál hubiera sido el resultado, repito, si no llegan a producirse ¿no? esas eh, presiones, ese chantaje en definitiva, ¿no? Uh -huh. eh, eso en cuanto a la situación sindical en, en Mercedes, eh, pero vamos con otros asuntos porque la semana pasada eh, bueno, pues fue una semana de gran intensidad política, sobre todo eh, en Madrid, eh, en el debate del Estado de, de la Nación, donde bueno, pues se pudo apreciar eh, esa buena sintonía que existe ahora mismo entre EH Bildu y el gobierno de Pedro Sánchez ¿EH, EH Bildu es el socio prioritario ahora de Sánchez? Bueno, eh, igual se te va a poner un poco celoso el el PNV, ¿eh? creo, con esto que acabas de, de decir o de, o de sugerir. EH Bildu está donde dijo eh, que iba a estar. ¿no? EH Bildu, al comienzo de esta legislatura en el Estado español, dijo que se proponía ¿no? eh, tratar de aprovechar eh, bueno, su eh, representación, ¿no? que es la que es. Son cinco diputados de 350, ¿no? ni más ni menos que se proponía eh, hacer uso ¿no? de esa representación y de ese respaldo que le había dado eh, gran parte de la ciudadanía de este país para avanzar en tres materias o en tres cuestiones. ¿no? En primer lugar, en la normalización de la política penitenciaria. En segundo lugar, en la recuperación de derechos eh, sociales eh, y económicos eh, para las mayorías sociales, para la clase trabajadora eh, de este país y también, eh, por supuesto y evidentemente, para la clase trabajadora del conjunto del eh, Estado. Y en último, en último lugar, eh, avanzar eh, hacia la eh, digamos, eh, recuperación ¿no? de soberanía de nuestro pueblo, de nuestro país, eh, de la mano de la democratización ¿no? en profundidad del Estado español, que es eh, una asignatura eh, pendiente, ¿no? como es eh, sabido. Eh, h Bildo está ahí. Y lo que está demostrando H. EH Bildu, ¿no? bueno, semana tras semana, es que cuando H. EH Bildu ¿no? está en los acuerdos, pues las cosas mejoran. no, Mejoran en lo social y económico, mejoran en lo democrático. ¿no? Es ahí donde está H. EH Bildu y es ahí donde, donde va a estar. ¿no? Uh -huh. eh, pero ¿no corre un poco el peligro de que ese apoyo sea interpretado eh, con, por el gobierno de, de Pedro Sánchez como... Bueno, pues eh, como, como, como algo que está ahí, eh, como un apoyo de alguna manera barato. Eh, que, le, que, que, que, que les tengan por garantizados ese, pues, sí, ese apoyo. Bien, si el, lo que usted pregunta es si H. Bildu, eh, tiene las manos atadas o si, digamos, eh, está en una situación tal ¿no? que se ve obligada a... Eh, bueno, eh, dar su, su apoyo o respaldo ¿no? de forma absolutamente gratuita, pues la respuesta es no. Mm. Y se equivocaría quien lo pensara ¿no? eh, o planteara. ¿no? De ahí que venimos eh, insistiendo. ¿no? Nosotros evidentemente vamos a respaldar eh, todo eh, acuerdo, ¿no? toda iniciativa, todo eh, planteamiento o propuesta que venga eh, a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la clase de, de trabajadora, de los sectores eh, populares y trabajadores eh, de este país. Vamos a venir eh, a, y estamos ¿no? respaldando y apoyando toda iniciativa, toda medida que tenga por objeto eh, avanzar en la recuperación de derechos eh, y libertades, avanzar en la democratización del Estado español, avanzar eh, en definitiva en eh, democracia y también en la recuperación de los derechos nacionales de este país pero somos muy claros ¿no? eh, al manifestar, y así lo hemos venido haciendo y lo estamos haciendo, que no se para ¿no? Eh, a las derechas, por ejemplo, pues, eh, reproduciendo ¿no? parte de sus eh, políticas, ¿no? Eh, que no se para, por ejemplo, a las derechas eh, pues, eh, con casos como los de Melilla o como los del espionaje ¿no? eh, Pegasus. O como, eh, bueno, pues cediendo ¿no? eh, en determinados eh, momentos ante lo que es eh, pues el IBEX 35 eh, o las élites ¿no? económicas de este, del, del Estado español. ¿no? Eh, somos muy claros, eh, hay que avanzar más, mucho más, en esos tres ámbitos eh, que he citado. Pero EH e. Bildu pues, vendrá actuando en función de las propuestas y en función de los hechos. ¿no? Esto es también algo que hemos venido eh, manifestando. ¿no? Es en base a esos hechos que eh, bueno vendremos ¿no? determinando eh, el sentido del voto eh, de, de Euskal Herria Bildu, tal y como ha sido eh, hasta ahora, ¿no? Hemos venido haciendo hasta ahora. Uh -huh. eh, ¿A EH Bildu le interesa otra legislatura con, con este gobierno de Pedro Sánchez? Yo creo que teniendo en cuenta cuál es eh, la alternativa, no es que le interese a E.H. Bildu, es que le interesa eh, a la mayoría eh, social de este país ¿no? y del eh, conjunto del, del Estado español, porque sí que tenemos muy clara una, una cosa, ¿no? y es que si eh, finalmente ¿no? las derechas reaccionarias eh, terminaran eh, haciéndose con el eh, gobierno de Madrid, ¿no? eh, pues eh, perderían ¿no? la mayoría, perderían las mujeres, perdería el colectivo LGTBI, perderían eh, los eh, trabajadores y trabajadoras, perderían eh, los sectores populares, perderían en definitiva los pueblos. ¿no? Y eso es algo que creo y pensamos ha de tratar de evitarse. ¿no? De ahí que estemos planteando, ¿no? eh, sin ir más lejos, este, este sábado, ¿no? eh, mm. con motivo de la celebración de la Conferencia Nacional de, de Sortu, pues que esta coyuntura ¿no? de, de, de excepción, porque lo es, en atención a diferentes eh, factores, en primer lugar, en atención a los grandísimos retos ¿no? eh, estratégicos, eh, globales, eh, generacionales, incluso civilizacionales, ¿no? que tenemos eh, ante nosotros. Pero también en atención a esta eh, especial coyuntura ¿no? en el Estado español, donde lo que está en juego es eh, una profundización ¿no? de derechos, una democratización en profundidad del Estado español, el avanzar en eh, derechos y libertades, o una regresión, ¿no? una eh, digamos, involución ¿no? autoritaria, eh, ...bueno, pues de considerables proporciones... ¿no? ...pensamos, repito, que en esa situación... ...este contexto de excepcionalidad... ...son necesarios, son imprescindibles... ...acuerdos lo más amplios posibles... ...entre el mayor número posible... ...de fuerzas políticas, sociales, sindicales... ...con tres objetivos, ¿no? El primero de ellos, tratar de mantener... a ...esas derechas reaccionarias lo más alejadas posibles... ...del poder, ¿no? Y en este caso, de ese gobierno ¿no? español... ...en segundo lugar... Avanzar lo máximo posible, que es lo que estamos tratando de, de hacer ¿no? y de impulsar, eh, en la senda de la recuperación de derechos sociales y económicos, en la senda de la recuperación ¿no? de derechos eh, nacionales, de soberanía para este país. Y en último lugar, ¿no? preparar ese escenario, porque ese escenario del que eh, me hablabas no es un escenario, digamos, imposible, ¿no? impensable. Más bien al contrario, ¿no? conforme pasa el tiempo, pues desgraciadamente eh, parece eh, ganar eh, enteros. ¿no? Entonces, eh, preparar ese escenario. Y tratar eh, de eh, preparar eh, a este país para hacer frente como pueblo ante lo que sin duda alguna pues, sería ¿no? una eh, regresión y una reacción eh, represiva, eh, involutiva, recentralizadora y eh, desdemocratizadora pues eh, de proporciones eh, considerables. ¿no? No. Pensamos que la coyuntura... Eh, bueno, requiere ¿no? de ese tipo de acuerdos con estos objetivos que acabo de, que acabo de citar. Uh -huh. eh, ¿Cómo valoran la actitud de, del gobierno de, de Pedro Sánchez con respecto a la, al autogobierno vasco? El lendacario Urcuyu eh, le, le acusaba de ser eh, renuente ¿no? a completar el, el calendario de transferencias. Sí, eh, y esto es algo en lo que coincidimos, ¿no? quiero decir... Eh, el gobierno de Madrid eh, tiene que cumplir ¿no? de una vez por todas eh, con eh, el estatuto, que es una ley orgánica de hace más de 40 años. Esto es curioso ¿no? porque bueno, algunos al menos eh, hemos pasado décadas ¿no? escuchando eso de que hay que cumplir la ley, que la ley eh, está para cumplirla pero observamos cómo bueno, pues aquí, en este caso el gobierno de Madrid, ¿no? la incumple sistemáticamente. ¿no? Eh, nada más y nada menos que una ley que data de hace, como he dicho, más de, más de 40 años. ¿no? Por lo tanto, eh, hay que cumplir ¿no? esa ley y, la, y tienen que eh, completar ¿no? esas transferencias que debían de haber sido eh, bueno, completadas hace muchísimo tiempo. ¿no? Pero qué duda cabe que esto no es suficiente en ningún caso. ¿no? Eh, este país en estos momentos tiene un nivel de, de autogobierno ¿no? eh, o de soberanía limitado eh, pero también flotante y en permanente retroceso, ¿no? uh -huh. porque el Estado eh, ha venido y viene ¿no? recortándolo pues, mediante legislación básica o mediante bueno, el papel del Tribunal Constitucional, ¿no? que reinterpreta, reinterpreta, reinterpreta la norma y siempre en sentido eh, restrictivo. ¿no? De ahí que hace ya tiempo ¿no? que Galería Bildu eh, viene planteando, ¿no? y sortu, qué duda cabe, que es necesario eh, eh, eh, recuperar ¿no? soberanía y que lo que nosotros necesitamos eh, como país es la eh, plena soberanía, no un poquito ¿no? Eh, de la misma, no, no, necesitamos y queremos eh, todas las competencias ¿no? eh, políticas, todo el poder político, toda la capacidad de decisión para poder hacer frente, como digo, a unos retos que son de época, mm. a unos retos que son generacionales, que son globales, que son estratégicos y que bueno, en estos momentos no están situando a este país, a este pueblo, en una situación pues, bien eh, crítica. ¿no? ¿Por qué? Porque a día de hoy no disponemos, no contamos con el instrumental político suficiente y necesario como para poder eh, abordar y hacer frente a todos esos retos con garantías. ¿no? De ahí, repito, que nosotros manifestemos con absoluta claridad que no es suficiente con cumplir ese estatuto que lo que necesitamos es eh, bastante más, no, bastante más capacidad de decisión de la que tenemos en la actualidad, porque además eh, lo que decimos es eh, no somos menos que nadie, no, mm. por lo tanto por qué tenemos que tener menos que otros, por qué tenemos que tener menos soberanía que España, que Francia, que Italia, que Alemania, que no, eh, entonces queremos como mínimo la misma. <risa> eh, uno de los momentos más importantes la semana pasada en el Congreso de los Diputados fue esa eh, aprobación de la ley de memoria democrática. ¿Cómo valora ese acuerdo de EH Bildu con el PSOE en esa materia? Porque al PSOE le han salido detractores por todas partes. Mm. Bueno, pues tal y como decía antes, eh, una vez más se demuestra ¿no? que cuando eh, Euskal Herria Bildu están en los acuerdos, las cosas eh, mejoran. En este caso, eh, bueno, eh, gracias eh, a la intervención ¿no? de, de Euskal Herria Bildu, pues se ha eh, conseguido, en primer lugar, eh, declarar eh, ilegítimos eh, e ilegales todos los juicios eh, celebrados durante el eh, franquismo, se ha conseguido también recuperar ¿no? para el público para lo, lo público, digamos para el pueblo, ¿no? tanto eh, el Palacio de la Cumbre en Donosti, ese bueno, centro de, de tortura ¿no? eh, de infausto eh, recuerdo, como el, el fuerte Escaba, y van a poder ser resignificados ¿no? como centros de, de memoria, de tal manera que puedan contribuir efectivamente a la memoria democrática, eh, y se ha conseguido también eh, aumentar o estirar ¿no? el arco eh, temporal que contempla la ley, eh, alargando, ¿no? eh, digamos, sus efectos hasta el 83, de tal manera que los crímenes de Estado cometidos ¿no? eh, con posterioridad eh, o durante esta eh, mal llamada ¿no? transición eh, democrática y que vendría eh, a contemplar también el primer gobierno de ¿no? eh, Felipe González, pues puedan ser ¿no? eh, investigados. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, cuando H. Bildu participa de los acuerdos, las cosas eh, mejoran. ¿no? ¿Qué duda cabe? que esa ley eh, de memoria democrática, pues eh, podría haber sido ¿no? aún eh, mucho mejor. No es, en este sentido, la ley eh, de memoria democrática que hubiera hecho ¿no? eh, Euskal Herria Bildu, fundamentalmente por una razón, y es porque pensamos que una eh, bueno, verdadera ley ¿no? de memoria eh, democrática debería de abarcar hasta la actualidad, mm. hasta la actualidad, porque esos crímenes de Estado a los que me he eh, referido no remitieron en el 83, ¿no? ni en el 85, ni en el 89, ni en el 95, ni en el... Es que prácticamente ¿no? llegan hasta la actualidad. ¿Por qué? Y esta es la cuestión eh, esencial ¿no? y que hemos eh, venido denunciando eh, insistentemente. ¿no? Bueno, pues porque en esa mal llamada transición no se acometió, no se realizó una eh, auténtica o verdadera ruptura ¿no? con el régimen eh, franquista, mm. sino que vino más bien a dársele una suerte de continuación. ¿no? Eh, eso es lo que explica, entre otras cosas, pues que aún en la actualidad pues eh, algunos eh, sectores, ¿no?, eh, franquistas, ese franquismo, entre comillas, es eh, sociológico, continúe, bueno, pues eh, atrincherado, ¿no?, en los aparatos de, del Estado, ¿no? ¿Y qué significó que los diputados de H. Bildu se pusieran en pie eh, en ese minuto de silencio improvisado por, por Cuca Gamarra y que Mercha Itzpurua leyera ese párrafo de la declaración de, de Ayete por las víctimas de ETA? Pues eh, significa y viene a reflejar el profundo respeto, ¿no? que las gentes de, de EH Bildu sienten y tienen ¿no? por todas las víctimas de ETA, mm. por las víctimas en general, es decir, por todas las víctimas de ETA y por todas las víctimas que ha deparado ¿no? este desgraciado conflicto. ¿no? Y viene a reflejar el compromiso de Euskal Herria Bildu y de todas las gentes de Euskal Herria Bildu por avanzar ¿no? en la construcción de la democracia perdón de la convivencia democrática y de la paz en este país. ¿no? Eh, dicho sea de paso, eh, aún resta bastante ¿no? camino eh, por eh, andar en el sentido de que hoy es el día en el que eh, muchas de esas eh, víctimas eh, de la violencia, y me estoy refiriendo en este caso a las eh, víctimas de la violencia del Estado, continúan sin eh, reconocimiento y sin ser eh, reparadas. ¿no? Eh, prácticamente tres cuartas partes ¿no? de las eh, mismas, un 99,1% ¿no? de los y las eh, torturadas eh, continúan ¿no? sin ningún tipo de reconocimiento eh, institucional y, por supuesto, sin ser reparadas. ¿no? Eh, la paz ¿no? y la convivencia eh, requieren del reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, de absolutamente todas las víctimas, sin excepción, y este es el camino ¿no? que nos sí. eh, proponemos, eh, o que proponemos eh, ¿no? caminar ¿no? de la mano, porque esto no es algo que pueda hacer solo Euskal eh, Herria Bildu. ¿no? La voluntad y la disposición de Euskal Herria Bildu eh, están eh, acreditadas, eh, entre otros, mediante iniciativas como la que citabas del 18 de octubre, de aquella declaración ¿no? que hemos venido a ratificar ¿no? sí. bueno, en, el acto, eh, en ese acto del, del, del Congreso. Pero, repito, esto es un reto ¿no? eh, bueno, que incumbe, ¿no? eh, que atañe al, al conjunto de esta sociedad y, por supuesto, al conjunto de sus fuerzas eh, políticas. ¿no? Y la ¿Las víctimas de ETA también se merecen una, sobre todo las que tienen asesinatos sin, sin resolver, se merecen una ley que, que les ayude también a cerrar heridas? Es que aquí, eh, si hablamos de, de casos eh, sin resolver, eh, en primer lugar eh, habría que hablar de la violencia del Estado. ¿no? Porque, bueno, pero. Como le he dicho. Pero le estoy preguntando eh, por las víctimas estos de ETA. Momentos, en estos momentos, eh, prácticamente la totalidad. O sea, de esas eh, cerca de 5.600 ¿no? eh, casos de, de torturas, están sin esclarecer. ¿Quiénes han sido los responsables? ¿Dónde están eh, los torturadores? ¿Cuáles han sido, eh, digamos, las explicaciones ¿no? que se les han exigido hmm. a sus responsables políticos? ¿Cero? ¿Ninguna? ¿Nada? Por lo tanto, eh, si vamos a hablar de casos eh, sin resolver, repito, entiendo que a lo que hemos de remitirnos en primer lugar es a esa violencia del Estado, que a día de hoy, en su inmensa mayoría, permanece impune. Mm. Porque aquí eh, se habla mucho de, digamos, eh, bueno eh, los años de prisión, no las penas de prisión de militantes eh, de ETA, a algunos y a algunas les eh, parecen eh, poco, a pesar de que, eh, dos tercios ¿no? del, del colectivo de, de personas ¿no? que han sido presas eh, por delitos de motivación política han cumplido eh, más de 20 años eh, en prisión, eh, pero la realidad es que mientras eh, los miembros de ETA ¿no? y muchas personas que sin haber sido miembros de ETA han tenido que pagar años y años de cárcel eh, por motivo digamos de su eh, bueno, eh, compromiso o militancia eh, política, han pagado, sí. eh, como digo, en ocasiones, con decenas y decenas de años, por aquellos hechos de los que pudieran eh, haber sido responsables, ¿cuánto han pagado los criminales eh, franquistas? ¿Cuánto han pagado los eh, criminales de la guerra sucia o del terrorismo de Estado? Sí. ¿Cuánto han pagado esos eh, responsables, digamos, de las torturas a más de 5.000 personas en este país? Sí. Cero, y cuidado, que no se trata, no estamos demandando, y las víctimas de esa violencia del Estado tampoco, y creo que esto es algo que habla muy bien de ellas, ¿eh? no están demandando, digamos, venganza, no están demandando que ahora las cárceles tengan que llenarse con esos torturadores o con esos responsables del terrorismo de Estado, no. Lo que están demandando es verdad, justicia mm. y reparación. Porque, como he dicho... Eh, si vamos a avanzar en la senda de la construcción de la convivencia democrática en este país, esa verdad, esa justicia y esa reparación eh, uh -huh. tendrá que serlo para, para todas, uh -huh. absolutamente todas las víctimas de este conflicto. Nos queda un minuto, le, le pido un poquito más de, de brevedad, por favor, pero eh, usted ha hablado de, de respecto a las, a las víctimas de ETA, ¿se equivocaron al no acudir al homenaje de Miguel Ángel Blanco en Hermoa? Eh, Euskal Herria Bildu ha estado, como has dicho antes, en, en el acto del, del Congreso, ¿no? En en el Estado español, que se celebra ¿no? en recuerdo de las víctimas de ETA, de víctimas muy concretas, pero que Euskal Herria Bildu, evidentemente, quiere hacer extensivo, ¿no? como he dicho, absolutamente todas las víctimas que ha generado este conflicto y, por lo tanto, también ¿no? a las víctimas de esa violencia del Estado. Euskal Herria Bildu participó eh, una semana antes creo, de, la, de esa fecha, ¿no? del, del 12 de julio, en un acto celebrado en Hermoa en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, con motivo de la apertura mm. de una exposición ¿no? eh, bueno, pues, eh, sobre, su, sobre su figura, sobre su eh, persona. ¿no? Eh, Euskal Herria Bildu no estuvo el 12 de julio, en primer lugar, porque no se le invitó, y en segundo lugar... Ya manifesté yo en su momento, en este caso refiriéndome ¿no? a, a la posición o reflexión de, de Sortu, que entendemos que ese acto en concreto, más que buscar ¿no? eh, o pretender eh, la construcción de la eh, convivencia en este país, más eh, que tratar de hacer una aportación ¿no? en positivo eh, a esa eh, tarea pues eh, ha uh -huh. venido ¿no? a tratar de bueno imponer o continuar alimentando un relato de vencedores uh -huh. eh, y vencidos, un relato de justos eh, e injustos, uh -huh. un relato de buenos y malos, que en primer lugar eh, poco o nada tiene que ver con lo realmente sucedido ¿no? uh -huh. en este país, pero que en segundo lugar, y lo que es más importante, eh, un relato sobre el que no cabe ¿no? construir una eh, verdadera ¿no? eh, convivencia democrática en este país. Eh, estamos fuera de tiempo, pero le voy a pe pedir un calificativo, una palabra para el movimiento GKS. Una palabra. Una palabra para el movimiento GKS. Sí, que defina el movimiento <risa> GKS. Es que estamos fuera de tiempo. Reaccionarios. Uh -huh. Arcaiz Rodríguez, secretario general de SORTU. Es que ricasco. Suey. Agur. Agur, agur.